...que terminara ocurriendo eso. Las alegaciones presentadas tanto por Unidas Podemos... ...como por colectivos y ciudadanos... ...se centran en la defensa de la flora... ...la fauna, la salud... ...y especialmente del acuífero de Coin, ...que se sitúa bajo la explotación. La cantera del Puntal... ...tal y como puede comprobarse... En, ...en el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga... ...que lo edita la Diputación... ...se localiza en medio del recorrido del agua... ...entre las zonas más altas y...